Y solamente queda la verdad. La mentira es solo eso, una mentira. Y el mentiroso es la mentira en persona. Se descubre y donde las dan, las toman. Al final de cada cosa que ocurre, solo queda la verdad, al final. La verdad se oculta solo un tiempo, luego florece, y eso es lo natural. Todos los guapos que un día fuimos, un día se marcha, ya no es lo mismo. Las arrugas te llevan a otros lugares, donde se aceptan todos los lunares.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 muy lejos, a lugares serenos y sanos. Si llegas con la mentira de la mano, al final perderás ante el ser humano. Algunos llegan a presidentes mintiendo, por eso siempre se andan escondiendo. Al mentiroso nadie lo admite si está cuerdo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 donde las dan, las toman, el mentiroso es la mentira en persona, se descubre y donde las dan, las toman.